Y hola, ¿qué tal mis queridos amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, por acá nuevamente su amigo Camilo rollet trayendo el nuevo contenido. Y en esta ocasión vamos a crear la nueva carpeta Modo Dios en Windows 11, Windows 10. ¿Vale? Todos estos trucos que se van a ver en adelante son Windows 11, Windows 10. En esta carpeta lo que vamos a encontrar son muchas funcionalidades, como ustedes lo pueden ver aquí es una carpeta básicamente sin nombre, va a tener el icono como de un panel de control, se lo podemos cambiar, pero eh, en otra ocasión les enseño a cómo cambiar los iconos de cada una de estas eh, funcionalidades del sistema. ¿vale? Bueno, en este caso vamos a abrirla. Como pueden ver, encontramos muchas funcionalidades. Una de las que más me llamó la atención, en teoría, todo lo del tema de energía, junto eh, con el control de fechas la verdad es que es muy completa ese tema aquí hay varias Mira, como crear un punto de restauración a veces uno, uno pone aquí restauración y queda loco ¿sí? entonces en ningún momento le dice uno como que venga crear un punto de restauración eh, mostrar el nombre de este equipo o sea son literal literal literal muchas funcionalidades muy buenas entonces pues ya les voy a enseñar cómo activar esta carpeta vale espero que disfrutes el video y si te gusta dale a like y bueno suscríbete que me ayudarías muchísimo vale bueno en esta oportunidad vamos a eliminarla ok eliminamos eliminamos ya no está cómo creamos esta carpeta simplemente es eh, seleccionar o dar clic derecho sobre nuestro escritorio o sobre donde la ruta que tú desees, si es, eh, no sé, tal vez en descarga de documento, donde quieras crearla. En este caso, yo la ocupo más en mi escritorio, ¿vale? Entonces, en este momento le vamos a dar nuevo carpeta y lo único que tenemos que hacer es darle de nombre a esa carpeta el siguiente eh, grupo de caracteres que yo te voy a pasar o te voy a dejar en la parte de abajo del video, ¿vale? Entonces, simplemente le damos clic derecho... Y aquí le damos más opciones y cambiar memoria, ¿vale? Le damos copiar o simplemente control V, ¿sí? Y pegar, enter, ¿sí? Y automáticamente se nos va a generar este archivo o esta carpeta donde dentro va a contener las funcionalidades anteriormente mencionadas, ¿vale? Te invito a que las eh, les eches un vistazo a que veas qué tipo de funcionalidades tiene para que veas que te va a parecer muy interesante y para a veces nosotros nos puede facilitar la vida nuevamente un placer tenerte tenerte en este video espero que te suscribas dale like en el video y nada nos vemos en una próxima ocasión chao chao